Sí, bueno, es que tengo una foto del equipo de debate y tú eres parte de él, así que... Ah, claro. Y debió ver cuando estaba retocando algunas cosas. Y te retocas mucho. No haga promesas que no va a cumplir. Esas son las mejores. Oye, qué brazo. La muñeca, todo está en la muñeca, amigo. Bueno, solo pensé que ya era tiempo. ¿No crees? Para intentar ser amigos. No digas mamadas, Wednesdays. ¡No! Ya, ya, ya, Rápido, rápido. Bien, funcionó. Y es por eso que eras el número 2 en la escuela. Harry, ¿qué hiciste? <ríe> Lo que me hiciste hacer. Eras mi amigo. Y te culiaste a mi gato, Peter. <risa> Estás pendejo, Harry. Así que abrí el portal al Peter Parker equivocado. Sí, creo que debe seguir hasta que demos con el real. ¡Au! Tiempo para... Cosas de Peter Parker Saben, Max era una... Una súper buena persona Antes de que cayera en una... Piscina de anguilas eléctricas Así cualquiera <risa> ¿Estás bien? Me duele la espalda Está contracturada por tanto columpiarme, creo Ah, sí, yo también tengo problemas de espalda ¿En serio? Sí ¿Quieres que te la truene? ¿Me entendieron? ¿Ok? ¿Peter 1? ¿Peter 2? Peter 2 ¡Peter 3! ¡Peter 3! ¡Ok! ¡Vamos A por ellos! Ahí, ¡Esperen! ¡Esperen! Los amo, chicos Caroto. hacemos lo que queremos.